Yo no sé por qué la familia le dice madre. A no sé si lo mejor sí le ha puesto ahí su mamá y su papá, pero desde que llegó a la, casa, a la casa de Dios, desde que él está chiquito. Pues él es David. ¿Cuántos años tengo diciéndote David? Toda la vida, ¿verdad? Y tu nombre de Adavera es ese. Era... Que le pusieron ahí en la casa Pero en realidad es un David David ha sido un muchacho Aquí llegó a la iglesia chiquito De un año dos meses Chiquitillo, chiquitillo Ya ha crecido El otro día Me ganas de regañarlo porque Ya me anunciaba de que se tenía que ir a estudiar que se padre. No sé para que dan estas noticias De que se tiene que ir pero David Maverick David es una bendición. Yo creo que ha sido uno de los regalos más grandes para mi hermana. Y yo creo que si alguien siente aparte de mí que se nos ha quiere estudiar, ya le manda a mí. Pero vamos a orar para que Dios ponga todos los medios y siempre sea un joven que ame a Dios. Que se prepare en la vida y que Dios lo use para la bendición de toda su familia. Así que David es el último de los que voy a bautizar en esta, en esta tarde. Pero le quiero dar gracias a Dios, hermano, porque tengo ya algunos años, no sé cuántos, que Dios puso en mi corazón un día. Que así como Él había resucitado un domingo, nosotros bautizamos el domingo de resurrección. Es más importante hermanos porque hemos muerto el mundo y resucitado para Cristo. Levanten la mano los que alguna vez bauticé el domingo. curarnos porque yo creo que este año bautizamos en unos meses y luego en, en el año que viene bautizamos todos los años está bautizando, todos los meses vamos a estar bautizando, yo creo que Dios va a hacer algo glorioso en la vida de nuestras iglesias y de nuestras vidas. Mi Dios es grande